Están siendo todos convocados porque hoy vamos a tratar temas fundamentales y esenciales para el desarrollo de nuestro de nuestra provincia de Puerto Plata. Esto no es cuestión de un municipio cabecera, esto es cuestión de la provincia completa porque estamos dando pasos que hace tiempo debieron haberse dado en esta provincia, pero con el interés marcado de cada uno de los que están aquí en representación de nosotros, estamos dando los pasos necesarios para poder reorganizar lo que en realidad es nuestra casa. Así que vamos inmediatamente a llamar a nuestra gobernadora, Clarice Rochet Peralta de Señor, quien dará las palabras de bienvenida. hay que hacer un diseño, se toma su tiempo de estudio, no es un puente tan pequeño ni tan simple, es más complejo de lo que imaginábamos de inicio. Yo tenía una ansiedad muy grande porque yo entendía que al mes o antes del mes estarían los equipos ahí ya derrumbando y haciendo un nuevo puente. Pero la realidad fue otra. Cuando estuve profundizando el tema y fui conociendo todo este equipo que está aquí en esta tarde, me di cuenta que no podemos venir al Estado a improvisar, que tenemos que hacer y asegurar la vida de cada uno de los puertoplateños y todos los que nos visitan. Así que por eso le hemos solicitado a Hugo Veras y al viceministro Herrera, que lamentablemente el ministro, con toda la pasión del mundo, quiso estar aquí, pero la cosa de Dios solamente la sabe, no pudo estar. Pero sí tendremos un, un ministro en pocos días con nosotros. Así que le voy a dar la oportunidad, porque entiendo que ustedes nos han esperado ya mucho en la tarde de hoy, a nuestro querido amigo Hugo Veras, director nacional del INTRAN. Así que Hugo, por favor. Porque República Dominicana y Puerto Plata es parte de las columnas fundamentales del crecimiento y la recuperación económica de la República Dominicana por, aparte de la industria y aparte del desarrollo, por el soporte turístico de esta provincia. Por eso le digo que ponga mucha atención y por esto el presidente Abinader le está poniendo mucha atención a este tema en particular y cuando sucedió esta lamentable situación, hace cinco meses y unos días más, unos días menos, la decisión que se tomó, como dijo la gobernadora, que se pensaba, como a veces eh, se piensan las cosas, rápido esto, lo otro, un paño con pata y vamos a resolver, por la importancia que tiene la provincia, se tomó la decisión de hacer las cosas como se tienen que hacer, que es de la manera correcta. El puente El Cangrejo, como le conocemos, al menos lo que vivimos en Santo Domingo, fue construido en la década del 1930. En el 30. Posteriormente, recibió una intervención y al arribar el señor presidente Luis Abinader al gobierno en el 2020, Resulta que en el 2021 colapsó el puente. O sea, colapsó el puente prácticamente, Perdón, ahora en el, en el 22. El 26 de abril, cuando colapsa el puente, recibimos la llamada de la señora gobernadora y la señora senadora. Y el 27 de abril nos apersonamos al lugar. Son de las cosas que pasan cuando como país, y esto lamentablemente forma parte de la cultura que tenemos en nuestro país, y que poco a poco debemos ir sentando la base para ir cambiándola, de no dar mantenimiento a los proyectos. Por eso, incluso antes de llegar al gobierno, el señor presidente nos pidió como equipo técnico que nos, que nos preparáramos para, para trabajar con el, con el mantenimiento de los proyectos. No basta invertir si no mantenemos lo que tenemos. Bueno, el puente Cangrejo es un ejemplo de eso. Colasó. Pues déjeme decirle que a, que a partir de esa misma semana, nosotros, evidentemente con la, con la desesperación que a veces nos llega cuando nos llama una autoridad como una senadora y nos dice el puente se cayó y eso significa que no va a poder entrar un turista a Puerto Plata. Eso fue lo que me dijo la senadora Ginés. Ya se hicieron los estudios de suelo. Ya se hizo el diseño para la construcción de un nuevo puente que va a iniciar de manera inmediata. A partir de hoy, en siete meses, ese puente va a quedar listo. O sea, el nuevo puente que se va a construir al lado del puente que existe hoy en día. Una vez se construya ese nuevo puente que va a tener capacidad para el tránsito de, tanto de vehículos livianos como pesados, entonces, finalmente, el puente del Cangrejo llegó a su fin y lo vamos a demoler. Ese es el plan que tenemos y eso es lo que vamos a comenzar a construir a partir de mañana. El nuevo puente también nos obliga a los protocolos internacionales no presentar una alternativa. Nosotros debemos de presentar como mínimo tres alternativas y así lo hicimos al Ministerio. Le presentamos una, una alternativa en el mismo sitio, una alternativa paralela y otra alternativa de construir un puente primer, primario peatonal donde pasaríamos todas las tuberías que existen actualmente, más peatones y luego entonces demoler el puente existente y construirlo. Todas esas alternativas fueron evaluadas y se llegó a la conclusión, y entiendo que es así, tanto el ministro como la gobernadora, senadora y Hugo, de que la condición más factible y más práctica es hacer el puente definitivo de forma paralela al existente y entonces remover luego ese puente. Y eso es lo que le vamos a presentar. Eso sí, si me puede ayudar... Eh, y lo que ustedes están viendo ya sería el puente cómo quedaría. El puente va a ser una estructura primero de concreto. Vamos a hacer, vamos a llegar con unos equipos para perforar y hacer unos pilotes. Y sobre esos pilotes entonces vamos a levantar dos cajones en los extremos. Sobre esos cajones vienen unos elementos de concreto y todo el tramo central de unos 45 metros son unas vigas metálicas en acero especial, ¿por qué? porque nosotros estamos aproximadamente a un kilómetro, kilómetro y medio del mar entonces ese acero que se va a colocar es el acero que ustedes han visto en el puente Mella de Santo Domingo es un acero que se usa mucho en Puerto Rico y se usa en Estados Unidos en la zona de Miami es un acero que se denomina acero tipo portén ¿Qué ventaja tiene el acero? Que el óxido, o sea, el oxígeno, cuando reacciona con él, lo que le crea una película y le da un color rojizo, intenso, que le da más belleza al puente, y no llega a crear el proceso de oxidación que es el que nos daña a los puentes. Y si estamos quitando un puente que representa un ícono para Puerto Plata, tenemos que darle otro puente que tenga esa... O mejor categoría ese es el objetivo del diseño la empresa Mar la cual nos ha contratado y por ahí está nuestro amigo Mícalo, tiene ya todos los planos, cuando hacemos los planos de un puente hacemos es diferente a los edificios ahí ustedes van en ese plano está piececita por piececita. es simplemente para ensamblar así que señores yo les agradezco todo su tiempo y entiendo que van a tener un puente seguro y hermoso como se lo merece la ciudad de Puerto Plata. Muchas gracias. Vamos a solicitar a los medios de comunicación algunas preguntas con relación a este importante anuncio que se está haciendo en la tarde de hoy y vamos entonces a iniciar con el periodista José Vier. Adelante, Vier. Decíamos que vemos con plácito el anuncio inicial de esta obra importante para el país y por ende el mundo. Sin embargo, notamos con mucha valentía el anuncio hecho. Y me mueve la preocupación porque se dice que va a comenzar mañana. Y queremos saber si realmente se ha conversado con la familia y negocio que existe adyacente al puente de Amolados. Porque si se va a comenzar mañana, suponemos que ya hubo un conversatorio con esa familia y doy el negocio para su desalojo y reubicación. Si la preocupación queremos que la responda si es posible. Sobre las apropiaciones, ya se hicieron evaluaciones y se llenaron las fichas prediales. Con algunos se ha conversado. Y en una reunión previa a esta, conversamos con las autoridades locales, solicitándole a ellos la intervención para manejar ese tema. A veces, y lo, y lo entendemos, hay personas que no quieren que, no, que tienen un terreno, tienen una vivienda, y no quieren ceder el paso a una obra de desarrollo como esta. Sin embargo, sigue sí le adelanto que ya estamos, o sea, que ya se han hecho las, los contactos y las evaluaciones, le confieso que hemos tenido negativas de algunos propietarios, pero ahí entonces vamos a hacernos valer del buen, de la buena participación de la, de, la, de la senadora, de la gobernadora y las autoridades locales que nos acompañan. La pregunta es, ¿cuáles de los dos lados se ha intervenido y cuándo se estima que termina, termina la obra? ¿Cuándo termina? La obra? Según el cronograma establecido por la empresa constructora, debe entregarle el proyecto al ministerio entre seis y siete meses. La ubicación, bueno, yo no sé de aquí, pero cuando tú, cuando vamos, yo diría el. Bueno, si voy, si, oiga, oiga, ¿cómo se llama? perdón, ¿cómo se llama el restaurante conmigo? Bueno, si voy del manguito hacia el puente, del lado derecho. Ahí ve el puente. El monto económico global de este nuevo puente de Cangrejo, ¿cuál será, por favor? Bueno, el costo del proyecto, el puente, va a superar los 190 millones de pesos. Falta una parte de expropiación, pero más o menos ese es el monto final. En cuanto a la vía alterna, supera los 119 millones de pesos. Una inversión importante. Que Se ha pensado... En, el, en eso, en el tránsito pesado que pasa por el mismo centro del pueblo hay un sector que se llama el barrio fácil que es donde termina o comienza el, el puente que, que comunica la parte urbana de Montellano con los campos que se hace un cuello de botella y eso hace que los sectores circundantes a eso se vean perturbados por la gran cantidad de vehículos que ahí se acumulan. ¿Qué nos pueden decir con relación a eso? Muchas gracias. En verdad, tenemos que reconocer que Puerto Plata como provincia va a quedar en deuda con Montellano porque va a ser un sacrificio que tendrá que hacer esa comunidad para permitir que pasen todos los autobuses de turistas, que pasen los, los camiones porque no hay otra alternativa más conveniente. Es un asunto de siete meses que entre todos tendremos que asumirlo. Evidentemente el pueblo de ustedes llevará la, peor, eh, la parte mayor de la carga, pero es un, o sea, es un sacrificio que vale la pena porque es un sacrificio por el turismo y por la provincia de ustedes. Esa es la realidad. ¿Y qué plan tienen para que... Sea una realidad el tiempo que ustedes han destinado o han prometido que es de seis a siete meses la finalización de este puente, cuando ya tenemos cinco meses en espera del resultado del día de hoy. Esa es mi inquietud y a la vez les felicitamos por este anuncio que han hecho en el día de hoy. Mira, eh, nosotros estamos teniendo las previsiones para tener, como quien dice aparte de un equipo de control, un equipo de supervisión directo para que no haya sorpresa en algún momento determinado que se pueda presentar y haya que actuar rápido, pero sobre el entendido, como decía el otro señor periodista, usted, el alcalde lo decía ahorita en la reunión que estaba preocupadísimo con el tema de Monteña. pero es la alternativa más viable para que esto en unos meses se pueda resolver porque eso no va a ser definitivo. Ahora, hay que decir también las cosas porque una cosa traen otra. Ya Montellano se gana una carretera que no tenía de más de 100 millones de pesos. Y eso es importante también saberlo. Y son alternativas que se van ganando sobre estos procesos. Eso es verdad, alcalde, ¿no verdad? Se, está, se la está ganando sin tenerla ni siquiera planificada. Entonces, las cosas van trayendo su proceso y esas son las cosas que van dejando estas experiencias. Gracias. Decirle al director Lindran que este pueblo es organizado, que los motoconchos son organizados, que ponen multas al que se ve en la vía contraria, pero que muchas veces un modo de transporte son las pasolas y se mete por donde quiera en el centro histórico uh, uh, y no son precisamente los motoconchos. El programa de ponerle ahora su chaleco con identificación va a ser maravilloso acompáñenos en este proyecto que Puerto Plata no tiene una sola persona que no quiera que usted venga un día entero aquí a que podamos organizar esto con el alcalde localito García que por el momento no pudo estar aquí y con el alcalde de Montellano con el de Cabarete, con el de Sosúa con el de Sabaneta de Yásica que mucha gente se cree que no es turístico pero es turístico también tenemos finca bellísima aquí a ver para allá así es que nosotros tenemos en cada rincón de Puerto Plata un oasis, si necesitamos eh, querido viceministro, dos o tres equipos pesados permanentes aquí para que Basilio me permita montarme eh, la primera en un Grenar 12G y un 120 que nos manden para acá para poder arreglar los caminos municipales. Así que esperamos que nos complaca con eso. Y Puerto Plata, señores, súbanse a la ola que Puerto Plata está de moda. Vamos a confiar todos.